Sus oficinas, espléndidamente iluminadas, están situadas frente a la plaza Montbaras, contigua al Palacio de los Tribunales de Justicia. En el entorno, miles de libros, situados por materia, en extensas estanterías. Sus salas están separadas por arcos que dan una sensación de amplitud y libertad. Cada sala tiene tres pisos donde está todo el conocimiento humano adquirido a través de la historia. Son espacios ideales para desarrollar la imaginación, el estudio y la investigación. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Raíces fuertes nos permiten soñar e innovar.